Y no, yo no conozco esa ley Donde debo de callar, donde no puedo actuar Los debo respetar, yo no sirvo a ningún rey Y no, yo no conozco esa ley Donde debo de callar, donde no puedo actuar Los debo respetar, yo no sirvo a ningún rey Libre, de Fruto de mi canarquía Mi boca da besos, mi espalda desconfía Vendados, no saben quién me envía Soy el mesías, llegué para ser su guía Los llevaré por el mal camino Milagros y vino que tire la primera piedra El que esté libre de pecados Pero ellos la consumen con su cruz de aluminio Guiño, guiño, así se conquista Calles merodeadas por niños con cristal A pleno día, plena vista, un codo con chispas Quemando la nieve de su Merry Christmas Son avispas comen a sus presas vivas Andesanos de antemano con sus manos No con miel con pipas, THC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 Sírveme un café con un bar de calmantes Cuido billeteras, autos diamantes Y esposas flamantes Soy un buen amante, me llevé lo que tenías sobre el dinero, cambié el carácter Ponte bien, vergas, antes de plantarte Soy un geno, estoy un paso adelante Antes de que te hagas al maleante o al gánster. Ya estoy llamando para pedir tu rescate Se escucha, se escucha rumores en la calle Se escucha las almas en pena del valle Se escucha, se escucha rumores en la calle Así se ve el rostro de un ser amado dentro de un balde Cuídate la espalda del que te dé la mano Cuídate la espalda del que dice ser tu hermano Pues gracias a esa confianza muchos problemas Cargo, dispara y la sospecha Tú no esperes el impacto